Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, nacido en Santiago el 1 de diciembre de 1949, es un empresario, inversor y político chileno. Fue presidente de Chile entre los años 2010 y 2014. También fue el primer presidente de pro tempore de CELAC. Actualmente es candidato por la coalición de derecha Chile Vamos.